les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal la cuarta forma para extraer color en ilustrador se llama temas de color si no está presente en la parte derecha nos vamos a ventana y vamos a buscar temas de color estos temas de color ha cambiado de nombre desde su versión original cs4 en ilustrador cuando se llamaba adobe cooler ahora tenemos como colores eh, temas de color voy a seleccionar este tema que está acá voy a hacer un zoom hacia atrás si lo quiero incorporar dentro de mi panel de muestras simplemente con un clic a seleccionarlo aquí automáticamente ya se va a colocar dentro del panel de muestras pero tengo una pregunta aquí cómo crear estos temas de color pues debemos irnos de manera directa a la página de adobe debemos suscribirnos en esta dirección que está aquí color.adobe.com una vez registrado, yo puedo crear mi grupo de color, por ejemplo el que está acá. El color que se resalta es el color base, es decir, sobre este color me va a dar posibles combinaciones para crear mi grupo de color y poder trabajarlo en Illustrator, en Photoshop, en InDesign, bueno, en cualquier aplicación de Adobe. Lo bueno que tiene esto es que en la parte inferior yo puedo extraer su color RGB, CMYK, la hexadecimal para la web. Realmente esto es muy bueno. Sin embargo, yo voy a extraer color de una imagen. Voy a dar un clic aquí donde dice crear desde imagen. Me voy al escritorio, y ya tengo previamente una imagen establecida. Voy a dar clic en abrir. Tengo que esperar un poco para que se cargue. Y cuando se carga, automáticamente eh, eh, Color Adobe me da un grupo de color. Yo puedo manipular el grupo como yo quiera, de acuerdo a mi necesidad. Bueno, aquí realmente está un poco... Eh, fríos los colores no importa no me interesa voy a dejarlos ahí tal y como está donde dice guardar voy a dar un clic voy a poner aquí donde dice mujer 2 voy a poner aquí tema de color video 4 aquí me da una opción muy buena para trabajarlo en la biblioteca del creative cloud o en las librerías que yo ya tenga guardadas dentro de mi creative cloud Voy a dejarlo directamente ahí, yo le puedo poner una etiqueta, voy a dar clic en guardar. Voy a esperar unos segundos más, aquí como se ve ya automáticamente está el color guardado dentro de la librería, se llama tema de color video 4. Voy a ilustrador, espero un poco, voy a extraer este tema de color que está acá, puedo esperar un poco o voy a dar un clic acá donde dice refrescar automáticamente se está refrescando en tiempo real y aquí tengo tema de color video 4 ok voy a seleccionarlo con un clic y ya lo tengo incorporado dentro de mi panel de muestras